deberíamos um, crear una educación de, de alfabetismo ecológico y social desde el inicio. Y es, puede ser el rol de las escuelas y las universidades de siempre um, celebrar la diversidad de las ciencias que, que hemos desarrollado en los últimos siglos. Pero ahora buscamos la síntesis, la síntesis de qué nos dan, dan, da tanta tecnología, tanta ciencia si eh, no podemos cambiar nuestra manera de vivir en esta región en una manera que apoya este proyecto de la humanidad, que deberíamos hacer un retorno de vuelta para, para poder eh, sobrevivir el cambio climático que hem, hem, hemos causado. Entonces ya, ya no es pregunta de, oh, deberíamos hacer esto porque sería crear un futuro mejor, también es una cuestión de sobrevivencia. Y um, si las universidades siempre piden a sus investigadores que, que usan la, la lente, de el foco fuerte de su disciplina, no solamente en a su disciplina, pero también a su región, donde viven, y cuentan de manera en, que, que, que cualquier persona en la, en la sociedad civil puede entender lo que la, la química, la geología, la biología, la matemática, eh, la, las ciencias sociales pueden apoyar sobre entender esta región mejor para todos sus habitantes. Y a base de, de este conocimiento, de por qué tanta gente ya no saben eh, qué aves migrantes hay en, en, en su región y cuándo vienen y cuándo se van, o eh, qué son las especies autóctonas, o eh, ni, ni saben qué es su acuífero. Eh, y estas son todas cosas que, que durante toda la historia de la humanidad, esto ha, ha sido conocimiento esencial. Y en, en el especializar tantas disciplinas, hemos pedido la, la vista de que las decisiones tienen que um, te, ser tomadas por una perspectiva mucho más sistémica, porque una decisión en un sitio puede eh, crear um, daños colaterales incluso 10, 15, 20, 30 años después en, en otros lugares. Entonces, es, esta capacidad de pensar de manera sistémica también es parte del, del rol del gobierno desde el principio de trabajar con el, el sistema educativo para crear la capacidad de la gente. La regeneración es mucho más que solamente eh, restaurar los ecosistemas o mejorar la condición ecológica de una región. Eh, pero sí, también es, es muy importante, más con esta pregunta, que eh, he trabajado mucho con organizaciones de conservación medioambiental o protección medioambiental o, eh, y en este mundo, incluso en el mundo académico durante mucho, eh, muchos años, eh, el importa especies de otros sitios es muy mal visto, um, hay este concepto de que si, como si fuera posible volver a un ecosistema virgen salvaje que estaba ahí antes de, de que venía uh, llegaba el, el, el ser humano y primero esto sigue en la línea de que si fuéramos diferente que la naturaleza y esto es algo constante conceptualmente básico de, de las culturas regenerativas que se entienden como expresiones de la naturaleza y, y son natura, somos naturaleza. ¿Eh? Um, pero el hecho de, de que hemos creado con, con nuestros, bueno, nuestra civilización algo equivocada en el uso de, de recursos fósiles, um, hemos creado un cambio climático rápido um, ya desencadenado. Que, que significa que todas las especies del mundo están en movimiento, um, porque están cambiando las zonas de temperatura. Y por eso el concepto de que, oh, no, no, no puedes in introducir esta especie aquí por porque no estaba antes, es un poco ridículo. Um, hay que vigilar que no um, in um, introducimos especies um, invasivas o si estamos en una uh, en situación desértica, no tiene sentido introducir especies que usan mucha agua. Eh, mejor buscar especies que, que vienen de um, zonas desérticas. Pero sí el, el, el, esta importación de, de otras especies y de, de buscar cómo podemos aumentar la bioproductividad de esta región dentro de los límites de agua, y hidrología y, y, y clima de, de esta región. Creo que eso es justamente um, de lo que se trata cuando, cuando creamos um, economías bioregionales regenerativas, que, donde, donde tenemos que eh, introducir mucho más biomasa en los suelos, eh, aumentar la, la cubatura de la tierra eh, en, a, al, al máximo, porque así podemos maximizar la fotosíntesis, y, eh, y esto también es un proceso de, de eh, volver eh, carbono desde la atmósfera en, en el suelo. Y, y, y usando procesos como biochar para incluso u, tran, um, transferir carbono biológico al círculo de um, carbono um, geológico. Porque eso es también importante, es un detalle un poco técnico, pero es difícil o casi imposible en secuestrar todo el carbono que está en la atmósfera ahora. Um, que, que hemos añadido nosotros para frenar el cambio climático solamente con plantar um, árboles.